Ya, ya puedes comenzar Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes y gracias por acompañarnos en esta edición del programa Directo al Punto, una propuesta informativa de Radio Daría a través de sus diferentes redes sociales para poder llevar hasta ustedes los temas de los que está hablando Nicaragua Directo al Punto en esta semana ha contactado el señor Ramón Mendoza es hermano del periodista Miguel Mendoza, preso político desde hace más de un año. Miguel Mendoza recientemente fue visitado por sus familiares y las condiciones que están encontrando son cada vez más precarias. De eso queremos hablar con el señor Ramón Mendoza. Muchísimas gracias, don Ramón. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, Katia, y gracias a tus eh, fieles oyentes. Y bueno, pues aquí estamos para servirles y... Y una vez más dará a conocer la situación de mi hermano Miguel Mendoza en estos más de 13 meses de estar en cárcel injustamente. Hay un parecido bastante marcado entre usted y Miguel, don Ramón. Bueno, la verdad es que casi todos nos parecemos y en cuanto a mi caso con Miguel la voz bastante, según, según me dicen, ¿no? No sé. pero sí, bueno realmente que sí. Bien, pues entonces aquí estamos a la orden. Don Ramón, ¿qué ha significado para los hermanos Mendoza esta situación, eh, el encarcelamiento de Miguel? Bueno, para la familia, no solamente para los hermanos, para mi mamá, para su esposa, para su niña, para los amigos e incluso para ustedes como presidente pertinente, eh, el caso de Miguel es algo insólito porque... Miguel Mendoza eh, lo único que hizo eh, a partir del 18 de abril fue expresar sus ideas libremente y basados también en el derecho constitucional que tenemos, en el artículo 30. Entonces no es ningún delito expresar lo que, lo que uno siente y, y eso es lo que lo llevó a la cárcel. Por eso es que nosotros decimos que el encarcelamiento de Miguel y primeramente un secuestro, porque me, tres meses que no sabíamos nada de él, eh, realmente lo mirábamos como, como un secuestro ¿verdad? lo agarraron en la calle, se lo llevaron no nos decían eh, eh, en absoluto de dónde estaba que si lo podíamos ver, que si le podíamos llevar algo y entonces esto es algo insólito que yo creo que eh, solamente en Nicaragua y en otros países que están viviendo estos sistemas ocurre esto Miguel había sido alertado de su posible detención, don Ramón ¿conocieron ustedes alguna alerta previa? de que podían encarcelar? Bueno, eh, nosotros, igual que Miguel, ya sabíamos, teníamos la sospecha, eh, pensábamos que en cualquier momento podía darse, porque él, a través de las redes sociales, había sido amenazado un sinnúmero de veces, ¿verdad?, por eh, personas allegadas al sistema. Y, y luego, pues, ese mismo día temprano, eh, Miguel este, recibió noticias que, que ese día ya estaba siendo buscado para apresarlo. Para eh, primeramente, nosotros no fue una ocasión que le dijimos que buscara dónde salirse, dónde irse, porque esto estaba peligroso, que podía caer preso. Y Miguel decía que no, que él no creía, ¿verdad? Él no se creía pues un pez grueso, como decimos popularmente. Y, y él decía, hombre, este, hasta que yo vea, que persiguen a, a, a Carlos Fernando y otra gente, otros periodistas de mayor peso, pues ya me voy a preocupar. Pero no creo, ¿verdad? Sin embargo, ese día Carlos Fernando, pues, eh, eh, eh, he buscado, es eh, allanada a su casa eh, y Miguel lo retuiteó, eh, ¿verdad? Esa información y, y más tarde a él lo andan persiguiendo y lo andan tomando, pues, de la calle donde lo encontraron, donde un amigo, ¿verdad? Ya, ya sabíamos. Y... Siete días antes que Miguel cayera preso, el 14 de junio exactamente, que es el día de cumpleaños de nuestra madre, estuvimos todos compartiendo juntos, celebrándole a nuestra querida madre, y, y ese día, pues habíamos, hablamos con él y le dijimos, ¿verdad?, de que tuviera cuidado, que, que la situación no estaba bien, y, y luego, pues él lo mismo nos dijo, ¿no? Eh, minuto antes, minuto antes de ser apresado, eh, tuvimos comunicación con él y, y nos comentó que sí ya lo andaban persiguiendo, que ya le habían este, confirmado verdad que iba él y, y que él iba a preferir mejor salirse de casa para no eh, sucediese eso en presencia de su pequeña niña, ¿verdad? Eh, entonces él salió a la calle, nosotros incluso eh, pensamos movilizarnos en ese en ese momento para ver de qué manera podíamos apoyarle eh, pero 10 15 minutos luego nos están informando pues que ya ha sido apresado verdad y, y a las noticias a través de los medios eh, de, de, de los medios nacionales incluso y las diferentes plataformas verdad ya, ya nos confirmaban pues que miguel había sido capturado eh, en la calle y que no se sabía para dónde lo habían llevado ¿Cuántas visitas han podido realizar como familia a Miguel, don Ramón? Bueno, como, como, les de, como les decía inicialmente, Miguel estuvo tres meses incomunicado, que no sabíamos dónde estaba. Ya después de los tres meses hubo la primera visita, que solamente Margin, su señora, este, pudo visitarle. Y, y ya luego, eh, pues, en la segunda visita, segunda o tercera, no recuerdo, eh, ya dijeron que sí se podía con otro familiar. Entonces, eh, han habido nueve visitas con esta última el sábado recién pasado. Dentro de ellas, pues nosotros hemos participado como hermanos, en este caso Mercedes, mi hermana y yo, eh, nos hemos eh, programado, ¿verdad? Eh, una vez va ella, otra vez voy yo, realmente inici inicialmente ella era la que iba, eh, yo he podido ir en las tres, antes de esta última, ¿verdad? Este, tres, tres visitas he estado yo. ¿Cuáles fueron las noticias preocupantes que ustedes obtuvieron en esta última visita? Bueno, mira, nosotros hemos, hemos denunciado día a día verdad, la situación de Miguel. Este, yo cada día hago una publicación en mi Facebook, ¿verdad? Y este, yo ahí da, doy a conocer realmente la situación de Miguel. Eh, hemos, eh, nosotros hemos dicho... Hemos informado sobre que estuvo prácticamente 11 meses en celda de castigo, ¿verdad? Hemos denunciado la mala atención en cuanto a la alimentación, la mala atención médica que no ha habido prácticamente. Inicialmente a Miguel este, se llevaba a un consultorio médico que tienen ahí en el chipote, pero ya en los últimos meses de mayo, creo yo, suspendieron esa visita o, o llevarlo a la clínica al consultorio y lo que hace el médico es visitarle en la celda cuando se le ocurre, cuando se programa. Pero al final eh, lo único que hacen es verlo, no lo pesan, no les conviene que uno esté diciendo el peso y, y lo otro es que los medicamentos que le dan no son lo, los correctos. Miguel es una persona enferma, eh, una persona crónica, padece de ácido úrico, padece de azúcar y de presión alta y, y, y ahorita en la última visita nos preocupa porque eh, no han, le han hecho exámenes de sangre, por ejemplo, y el, el azúcar tiene que estar en un control permanente. Ese día el médico eh, le iba a hacer una muestra de, de glucosa, pero no andaba eh, la, la cinta ¿verdad? De, del del, eh, del aparato este que mide el azúcar y, y no, no le hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que que, que llegan y no llevan todo, no les conviene o no tienen, hay una mala atención. Y eso es lo que nosotros hemos dicho. A ver, necesitamos que Miguel tenga una dieta balanceada por su enfermedad. Y eh, si no hay alimentación, si la policía no tiene el presupuesto eh, necesario para atender a los reos de conciencia, pues que nos permitan a la familia llevarle paquetería, ¿verdad? Para eh, así poderle llevar. Y nosotros hemos dicho, aunque sea un servicio de comida al día, que nos permitan llevarle, porque así es, se le lleva lo que realmente necesita, cosa que se ha negado hasta este momento, no nos han permitido. Eh, él ha bajado peso, ha bajado como 35 a 40 libras verdad de peso. Eh, no lo habían pesado desde mayo, ahorita lo pesaron, pero no le dijeron el peso correcto. Le decían que pesaba 45 libras, que eso no es correcto, eso no es cierto lo ponen de espalda para que él no vea realmente lo que pesa y, y eso es, es, es preocupante, ¿no? Miguel estuvo antes de haber tenido antes que cayera prisionero y, y que haya tenido un viaje fuera del país, él estuvo hospitalizado este por problemas de de, de ácido úrico y hay unos medicamentos que eso le hacen daño porque el problema del ácido búrico es una enfermedad que está asociada a, a problemas de riñón y, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y si tiene un mal medicamento, pues lo que puede hacer eh, es complicarle la salud. Y no es visto por un médico especialista. Decimos nosotros que son médicos generales, pero al final digo yo que serán aprendices de medicina porque... No, no, no le dan lo correcto ni mucho menos le llevan un control exhaustivo. Esa es nuestra preocupación mayor, ¿verdad? Su enfermedad, su mala atención médica y su mala alimentación es lo que nos preocupa eh, mayormente, ¿verdad? Porque hay otras cosas. Nos preocupa que no lo dejen ver a su niña, por ejemplo. Eh, su niña tiene el derecho de verle y, y, y la ley de la niñez y la adolescencia... Eh, lo mandatan, ¿verdad? Y sin embargo están violentando no solamente los derechos de Miguel, sino los derechos de la niña, y, y, y es lo que eh, a, a Miguel lo tiene más preocupado, porque ya son más de 13 meses que no ve a su niña, su niña reclama cada día ver a su padre, tener comunicación con él, saber de él, mandarle una carta, hacerle un audio, hacerle una llamada, o abrazarlo, verlo, besarlo, y, y, y es lo que se le ha negado, pues entonces le están violentando todos los derechos humanos, eh, sociales, a, a nivel constitucional, y además de eso están violentando los derechos de la familia, los derechos de la niña, los derechos de la persona en general. Entonces eso es lo que a nosotros realmente nos preocupa y cada día estamos eh, nosotros denunciando las arbitrariedades y exigiendo su libertad. ¿Cuál es el espíritu de Miguel, el espíritu que ustedes han encontrado de lo que habla, lo que expresa y sobre todo pues, los mensajes que sabemos en algún momento pues ha mandado al gremio, ha enviado mensajes, incluso agradeciendo la solidaridad que ha recibido? Ha sido sorprendente realmente la fuerza que tiene Miguel, ha sido sorprendente y en esta última visita... Eh, se encontró yo no tuve la oportunidad de verle pero mi hermana Mercedes y Juan Margin dicen que se sorprendieron porque lo encontraron con el ánimo mucho más fuerte eh, él este, ese ánimo eh, no lo ha abandonado nunca y, y, y con mucha fuerza y diciéndonos que no nos preocupemos que no nos preocupemos y la esperanza y la fe en Dios eh, cada día es más fuerte porque él dice ya pronto eh, Dios será el que me saque de aquí y, y estaré fuera, ¿verdad? Eh, entonces es sorprendente, como les digo, esa fuerza, no le han hecho doblegar el brazo, ¿verdad? Por ejemplo, el día 19 de abril, él estaba cumpliendo años y, y ese día se puso en, este, en ayuno y, y los carceleros le preguntaron que por qué no comí, él dijo que no este, no, perdón, el, el 21 de junio fue, no el 19 de abril, perdón, el, el 21 de junio, y él este, explicó y le dijo y le gritó que, que estaba haciendo ayuno porque ese día estaba cumpliendo un año de haberse detenido injustamente porque él no ha cometido un delito y que él está preso por capricho y que por lo tanto estaba en huelga de hambre para... Este, Demostrarle, pues que su, su fuerza y su voluntad sigue adelante. El otro día que hizo también este ayuno fue el día 23 de junio, eh, dos días después, ¿verdad? Eh, y fue por ser el día del padre. Igual les dijo de que estaba en ayuno porque era el día del padre y que no le habían permitido ver a su niña, que estaban violentando sus derechos, que estaban violentando los derechos de su hija. Y que por lo tanto iba a hacer ayuno ese día, ¿verdad? Porque eh, era la única manera que él podía, este, pues expresar, expresar dentro de la cárcel su sentimiento, su fortaleza y también este su eh, su demanda, sus demandas, ¿verdad? Eh, lo hizo de igual manera. Entonces dos días de ayuno consecutivo. Eh, el día que cumplió año y el día que era el, eh, el Día de los Padres, ¿verdad? Entonces, nos sorprende. Y por otro lado, Miguel Mendoza eh, siempre sabe sobre el trabajo que ustedes, ¿verdad? Tanto los periodistas como los medios independientes y, y las plataformas digitales eh, han estado dándole seguimiento a, a, su, eh, a su caso. Eh, él agradece, por supuesto, eh, el, la solidaridad de todos ustedes, ¿verdad? No solamente con Miguel, sino con la familia, y les manda agradecer siempre, les manda saludos, y también en sus oraciones, todos los días él ora y, y los tiene en sus oraciones. Eh, ese es el espíritu de Miguel, y el espíritu de la familia Mendoza, sobre todo pues porque eh, sabemos que en la familia de ustedes también hay exiliados, hay presos políticos, ha sido un golpe para esta familia, ¿cómo lo han enfrentado? Por supuesto que ha sido un golpe, y un golpe bajo, como decimos nosotros. ¿no? Eh, nosotros somos una familia muy unida. Eh, nuestro, nuestra familia, por lo general, este, hemos sido unidos, solidarios, siempre estamos pendientes, nos apoyamos unos a otros en las mejores fechas del año, cuatro o seis fechas que son intocables para todos y estamos juntos, como es el día del cumpleaños de nuestra madre, el día de las madres, el día, eh, a ver, eh, para las fiestas patronales, el día 3 que es el tope, Miguel siempre está con nosotros, el 24 amanecer 25, el 31 amanecer primero de enero, entonces son fechas que, que nunca estamos eh, regados, siempre, siempre nos unimos y siempre celebramos, eh, y luego no solamente los hermanos, sino sobrinos, etcétera, en este caso eh, tenemos familiares que que se han tenido que exiliar y, y lamentamos que no estén compartiendo con nosotros esos momentos entonces ha sido un golpe bajo decimos verdad pero que este, tenemos la fe en Dios la fortaleza que que la familia tenemos nos une cada día más este caso de Miguel este nos ha unido mucho más verdad y eh, todo igual manera, oramos cada día para que la situación en Nicaragua tenga eh, pues un cambio total y que haya justicia social, que haya libertad de expresión como lo mandata la constitución, que haya, de, que haya respeto a todas las leyes del país, que podamos movilizarnos libremente, que podamos nosotros igual este, organizarnos de la manera que más queramos, porque igual eh, una ONG en la cual yo trabajaba también fue cerrada. Eh, nos han hecho daño por todos lados, verdad, por todos lados nos han hecho daño y, y con ellos nos hacen daño a, la, a, a, a no solamente a nosotros sino a nuestra familia y a aquellas personas que de una u otra manera eh, han convivido y se han hecho, han sido beneficiados en mi caso, verdad, con algunos proyectos que hemos ejecutado aquí en el municipio. Entonces es una eh, eh, eh, están violentando realmente de manera general a muchas personas, no solamente a la familia. Sin embargo, lo estamos sobrellevando, sabemos que esta situación va a pasar, sabemos que Miguel va a ser libre, y sabemos que en Nicaragua va a llegar el momento en que habrá justicia e igualdad para todos. Muchísimas gracias, eh, don Ramón Mendoza, por los minutos dedicados a este programa Directo al Punto. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a, a, a ti, a todo tu tus compañeros, a todo el equipo de trabajo y también un saludo a toda la audiencia, ¿verdad? Y de igual manera agradecerle, no me quiero despedir sin agradecerle a todas aquellas personas que han, se han solidarizado con Miguel y con la familia y que cada día tienen oraciones verdad por la libertad de Miguel Mendoza. Muy buenos días. Era don Ramón Mendoza, hermano de eh, Miguel Mendoza, el cronista deportivo, periodista, convertido en preso político, más de un año tras las celdas. Este era el programa Directo al Punto. A usted gracias por habernos acompañado. Recuerde que puede compartirlo, enviarlo a sus amistades y por supuesto también comentarlo. Este fue Directo al Punto. Estuvo con ustedes, Katia Reyes. Que estén bien. Bien, muchísimas gracias.